Se acabó. Carmen Aristegui no regresará a MBS y hasta les tendrá que pagar. La periodista Carmen Aristegui había presentado un amparo contra su despido. Los amparos son recursos legales que se otorgan cuando se demuestra que los actos de las autoridades violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, los abogados de Aristegui plantearon que los lineamientos que MBS trató de imponerle a la periodista y su equipo violaban un derecho humano básico como es la libertad de expresión y también el derecho a la información de sus audiencias. Ya antes, un juez había señalado a MBS como una autoridad por utilizar el espectro radioeléctrico público para sus transmisiones. Sin embargo, ayer un tribunal colegiado federal desechó la demanda de amparo, era una decisión que es definitiva e inimpugnable, lo que pone fin a este juicio y desecha la posibilidad de que Aristegui regrese a MBS por la vía judicial. Ahora Aristegui tendrá que enfrentar la demanda mercantil que MBS interpuso en su contra, en donde le exige a la comunicadora el pago de una penalización que estaba prevista en el contrato por la terminación anticipada del mismo. Recordemos que Aristegui y su equipo fueron despedidos de MBS luego de que utilizaran la marca de la compañía sin su autorización, supuestamente. Aunque todos sabemos que lo que incomodó a la empresa fue que los periodistas revelaron el escándalo de corrupción más grande de este sexenio, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.